Con eso tiene que ver la DGC y el Ayuntamiento Municipal. Esa, y la DGC... No, ellos no pueden permitir que el centro de la ciudad... La calle por donde pasa el mercado y el parque principal... Y los principales negocios y bancos que hay en este pueblo... Pero eso es imposible. ¿Y cómo se va a permitir eso? Ah, sí, Omar. Lamentablemente. Mira, es una sí, grave denuncia que tú estás haciendo. Yo, yo no sabía que por la calle. Lamentablemente. Eh pasaban esos camiones llenos de material Sí, ¿No sí, sí, sí, sí, estoy de acuerdo sí. contigo bueno pues vamos a darle seguimiento a eso claro, una un vez llamado. pasaban una vez hace mucho pasaban unos camiones que eran de un empresario que anda huyendo que tiene una urbanización para allá afuera y pasaban y, por y, ahí y, por el castillo por ahí aquí mismo pasaban sí y que dejan de pasar ese tipo tuvo ese problema y ahora volvían otra vez bueno ahí hay tres instituciones que tienen que ver con eso que medio ambiente Porque eso rompe el medio ambiente De la ciudad, la tranquilidad Tiene que ver sí. La DGC Que es la que regula el tránsito Que es la que ordena el tránsito Que es la que persigue a los que violentan Porque señores ¿Cómo se va a conseguir? Bueno más muchas gracias Yo te voy a estar teniendo al tanto Siempre es tuyo Edwin no, eso, gracias, no, eso, eso no puede ser Okay. Esa calle por donde está el mercado, que hay tanta gente y tantos vehículos que se parquean ahí, eso no puede ser. Eso, eso tiene que eliminarlo. Atención ayuntamiento. Atención DGC atención medio ambiente. Ahí no puede haber eso. Ese tránsito de vehículos pesados con materiales, eso no se puede permitir. Habiendo otras calles laterales. Buenas tardes. Buena, buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido amigo Mar. Bien, gracias. Un placer. Oye. Esos camiones, es una mina que hay en Jaya, cerca de la piscina de Jaya, por ahí, que hay una mina. Oh. Y justo que tú, ve, tú veas cómo esos camiones andan en esa calle, Que eso da, eso da pena que un camión de esos agarre a una gente y lo choque para que tú veas. Hoy en la mañana, hoy en la mañana, cuando yo iba subiendo para Jaya, duré mucho más de media hora subiendo de tantos camiones que iban subiendo para allá y Viva. ¿Cuál es el destino de esos camiones con esos materiales? No se sabe, ellos, están sacando, ellos sacan tierra de una mina De ahí y bajan por ahí No se sabe si es que ellos, ellos compran el material Y bajan para acá abajo oh, Por eso mira. da pena esos camiones como andan ahí Bueno, eh, ahí está la denuncia Otra vez más fuerte eh, Atestiguando Lo que dijo Edwin De que por la calle Castillo De manera continua Durante todo un día Más de 20 camiones Con materiales pasan y le dejan eh, un estado de nervio, de suciedad y de peligro, porque es un peligro. Aquí tenemos a José Delio de la Valladolid. Bueno, hermano. Buena, Omar. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. Un Oye, placer. Te estoy llamando porque eh, en los últimos días eh, hay una hora de atraco aquí en, en, en esta comunidad. Han atracado ya padres de mujeres, le quitan los celulares y ¡Oh, dinero. Sí entonces la policía no está ¿no? hay una patrulla designada para acá y no está viniendo a patrullar para acá entonces no se sabe de dónde que vienen esos jovencitos bueno pues déjame a a para acá. entonces queremos hacer un llamado al general que tome carta en el asunto cuando lo ocurre la gobernadora no va a tener que de determinar qué va a hacer con, usted, con el general porque es por donde quiere y no se siente la policía en ningún lado pues déjame decirte que me mandó un amigo vocal de la junta distrital de Jaya estas imágenes de un eh, pillo que agarraron robando en naranjo dulce. Vamos a presentarlo a ver porque cuando viene a ver como la yagüiza y, y, y esa zona quedan por la misma área en un sentido. Vamos a ver si definitivamente esta persona puede ser. Mírenlo aquí. Miren esto, señores. Bueno, vamos a poner otra vez, porque cuando viene a ver ese puede ser que está asustando esos sitios, vamos a poner una rata. robando en la jodú, la jodú, ese. en la jodú, ese. Coban en la jodú, antes, decirle ladrón a una gente le daba vergüenza. Sí. ¿Eh? Y, y eso, señor, y, y, y, y, y, hay, y, hay, y hay personas jóvenes que se sienten orgullosos por ser que ladrón... No... Buenas buena tardes. Buenas, buenas, Omar. Sin placer. Omar, ¿cómo estás tú? Estos amigos y medios aquí le van a mirar a Ah, ¿cómo tú estás? Un placer hermano, un placer. Oye, para pa repetirte lo mismo de siempre de la policía. Oye, nosotros estamos cansados de llamar a la policía, de, de, de, de hablar con un capitán, con amigos de uno, para que vienen aquí a las 5.30, con 3 después de las 10. Porque de ahí es que ellos vienen con todo en su ajúca de la una en adelante de una, una parecida de mujeres con esos muchachitos de un año y de dos con la gente y la policía pasa y es como si no, hubiera, como si no estuviera pasando nada ay María, purísima dar dar te, ayúdame en eso, ayúdame en eso por favor no, no, no, eh, eh, eh, oye lo que pasa es que yo no sé qué es lo que las policías hace porque eh, esas son denuncias a diario en esos barrios que, que hay un estado de intranquilidad, de, de, de, de fumadera, de... Buenas tardes por aquí. Buenas tardes por aquí. Omar, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, un nos son, son más de 50 camiones que pasan por aquí, por la Cristina Oceno que no tienen al coger la loma ya nosotros la ama de casa. Oh. Porque es un polvazo, mira, que nos vamos a poner locas. Y pasan, suben por las Salcedo, yo no sé para dónde que van, directo para Jaya, para allá. Lo que te dijo el, el, el señor, el anterior, es la verdad. Mírate más de lo que es con esto, Porque estamos ya no aguantando más. Señores, mira, ahora que ella habla de eso, ella dice que son más de 50 camiones. Señores autoridades, oye, que este pueblo está desamparado, señores, que este pueblo está desamparado. Porque una cosa que lo ve la gente, ¿cómo van a permitir que esos camiones... El peligro que eso representa, Dios mío. Buenas noches por aquí. Buenas noches. Vamos aquí, Ureñita. Buena. Hola Omar, ¿cómo tú estás? Bien, gracias y tú, Ureñita.